ay ay ay lleva cordero, pelotitos, limón y pescado ah mira el Dix está muy, está muy completito, muy sale vale muy, bien. <ríe> es muy bien mujer. ya es nuestra primera comida. Comida aquí en el hardware, en eh, Este es un restaurante tipo buffet. ya pasa si te sirves, hay de todo, comida internacional. Nosotros lo que pedimos, bueno, bien pedimos, unos camarones con verduras. Yo elegí las verduras y ya me las hicieron en la parrilla. Están súper ricos. Unos calamares, guacamole, una ensalada de camarón, que nunca la había probado así, es como el camarón machacado. Eh, y una pasta. Mau pidió un taco de camarón con guacamole, un pescado al algo, unos calamares y un poquito de pasta. Les voy, rico, enseñar, les voy a enseñar, les voy a enseñar... Vamos a ver el bufete. <risa> A ver, pasa lista. <ríe> ay, ay, ay, lleva cordero, pilotitos, limón y pescado. Ah, mira, el Dilce está muy, está muy completito. No está muy bien. <ríe> Vamos a empezar por acá. Ok, está enseñable. Mira ahí: papas fritas, pizza de pepperoni, cerdo siciliano, calamar empanizado, pollo caciatore verduras al vapor pasta alfredo risotto de este lado tenemos betabel, ensalada capriz un poquito de fruta, guacamole un poquito de gallo, esa es la salsa que tenía Maris, ensalada de, de camarones perdón, ensalada ensalada César y de este lado hay una parrilla donde es el camarones, esta es el Roast beef o que hacen carne, paella Acá son más ensaladas Esto es barra de ensaladas Pan Esto es pescado Aquí tenemos Más pescado Tortillas de vegetales Esto es Puro de papa Ensalada bolognesa Tarta primavera y pechuga de pollo de panesano. Esta es la barra de postres Este es el buffet del Market A ver, de este lado nos faltó algo Aquí más de la parrilla Y de este lado tenemos Tenemos pan Y tenemos carnes frías Estos y carnes frías Y más pan agua de horchata jugo de naranja. vamos a tomar un poquito de agua de horchata de una vez, aprovechando el viaje y esta es nuestra primera comida adiós Ahí está algo que... Cueritos. Eh, cueritos, sí. Cueritos. Más camarones. Brócolis.